Pues bueno, bienvenido a la clase otra vez de PASI. En, este, en esta clase lo que vamos a aprender a hacer es el cálculo de la inversa de una matriz que la tenemos aquí. Y bueno, eh, os voy a explicar por encima. Tenemos esta, esta fórmula que nos dice que la inversa de la matriz A es igual a la junta de la matriz A transpuesta partido de su determinante. Entonces, ¿cómo sabemos que esta matriz tiene inversa? Pues de la manera más fácil. Tenemos que A es una matriz de 3 por 3. Por tanto, su determinante también es 3 por 3. Entonces, si os fijáis aquí, en el denominador, está el determinante de A. ¿Qué pasa? Que este determinante no puede valer nunca 0. Porque si vale 0, el cociente de algo partido 0, pues no existe. En el, los límites sí es infinito, pero... No, es, no tiene valor numérico por tanto lo que tenemos que ver para el cálculo de la inversa es si a tiene un determinante distinto de cero por tanto lo que vamos a realizar ahora es hallar el determinante de a y luego vamos a calcular el adjunto de la transpuesta para poder aplicar la fórmula así que el determinante de a va a ser igual a la pr diagonal principal 1 por 1 por 2, más el triangulito este, 0 por 0, 3, que es 0, 0 por 2 por 1, que es 0, y ahora todo tiene valor negativo. Por la, la otra diagonal, 3 por 1 por 0, menos 0, 1 por 0 por 1 también es menos 0 y 2 por 2 4 pero por 0 menos 0 como son todos 0 los eliminamos y nos queda que el determinante de a es 2 pues bien el siguiente paso va a ser calcular la junta de la matriz traspuesta por tanto lo primero que tenemos que hacer es calcular la traspuesta Que no es más que cambiar la fila por las columnas. Donde está 1, 2, 3, ponemos 1, 0, 0. Donde está 0, 1, 1, ponemos 2, 1, 0. Y donde está 0, 0, 2, ponemos 3, 1, 2. con esa ya tenemos la matriz transpuesta. Ahora nos pide que calculemos su adjunto. Voy a borrarlo para que lo veáis un poquito más claro. Y bueno, calcular los adjuntos no es, es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es, en cada lugar, hallar un determinante. ¿Cómo se ese determinante? Pues bien, en, este, en esta posición, la 1-1, nos vamos a la traspuesta Cogemos la 1-1, tachamos esa fila. De esa columna y nos quedamos con el determinante en este caso sería este determinante y lo calculamos 1 por 2 2 menos 1 1 o sea, por 2 2 menos 0 por 1 entonces se nos queda aquí un 2 bien ahora nos vamos a la siguiente posición que sería esta Tachamos esa fila y esa columna, y nos quedaría el determinante este, de 2 por 2, 2 por 2, 4, menos 0 por 3, que es 0, nos queda 4. Y así con las demás posiciones. Con el 0, una tercera posición, se nos va esta fila y esta columna, y nos quedaría 2, menos 3, menos 1, Aquí nos quedaría 0. En medio. Tachamos esta, esta fila y esta columna y nos queda 2 por 0 menos 3. Queda 2. Tachamos esta columna y tachamos esta fila. Nos quedaría 1 por 0. O sea, 1 por. 1 menos 0 por 3. Queda 1. Y ahora.. Esta posición tachamos, nos quedaría 0. Lo mismo, tachamos esta fila tachamos esta columna. Y nos queda 1 por 0, menos 0 por 2, también es 0. Y al tachar esta, nos quedaría 1 por 1 menos 0 por 2, que también es 1. ¿Está acabado? Pues no. ¿Por qué? Porque el ajunto tiene la pejiguera de que en las posiciones que forman un rombo, esas cuatro posiciones a eso se le cambia el signo. O sea que aquí en vez de 4 tenemos menos 4 ahí 1 en vez de 1 tenemos menos 1 y en estas dos posiciones si fuera un número distinto de 0 pues también se le cambiaría el signo. En este caso, como son 0 pues se queda así como está. Y ahora simplemente la inversa es 2 menos 4 menos 1 0, 2 menos 1 0, 0, 1, partido, 2. Y para que no el así tan feo, lo que vamos a hacer es poner por un medio. Y una matriz por un escalar es eh, conmutativo. Así que simplemente lo que tenemos que hacer es dividir toda la matriz entre 2. Tenemos 1, menos 2, menos un medio. 0 1 menos 1 medio 0, 0, 1 medio. Y esa es la matriz inversa que nosotros queríamos calcular. Con esto queda terminado. Si tenéis alguna duda, nos lo comentáis. Y espero que os haya servido. Muchas gracias.